Bienvenidos a este video Hola, ¿qué les vas a enseñar hoy? En este video les voy a enseñar un sencillo pero muy divertido experimento sobre la densidad del azúcar en el agua ¡Vamos! Vamos a necesitar de 4 vasos Lo primero que vamos a hacer es tomar una cucharada de azúcar y luego la vamos a poner en uno de los vasos al segundo le vamos a aplicar dos cucharadas una y dos y al tercero le vamos a aplicar tres cucharadas de azúcar una dos y 3 ahora le aplicamos la misma cantidad de agua a todos los vasos Vemos el agua. Y ahora le aplicamos colorante. Al primero le voy a aplicar colorante rojo. Al segundo le voy a aplicar colorante azul. pero le voy a echar naranja Haremos lo siguiente tomaremos el rojo ya que es el que más tiene azúcar y colocaremos un poco en el fondo de esta manera lo colocamos primero porque es el que tiene más azúcar ahora vamos a tomar con un gotero el azul y lo vamos a colocar lentamente de esta manera deslizándolo desde un costado para que no se mezcle con el rojo No. <risa> Lo amarillo es el que se ve más bonito Quedó como una bandera de Colombia Ahora vamos a colocarle el agua sin color Aquí vamos Creo que le acabé la última. ¿Listo? Listo. Se ve genial. Genial, ¿no les parece? Si te gusta el video por favor dale me gusta, si quieres recibir más videos interesantes por favor suscríbete a mi canal, si quieres ver más videos interesantes ahora mismo por favor visita mi canal y por favor recuerda dejar un comentario abajo de la descripción del video. Muchas gracias por tu atención y colaboración, yo soy Rafa 2013 y espero que tú tengas un excelente día.